Luis Abinader en este proceso de transición, pues dijo, ¿verdad?, que iba a ser que su papá, José Rafael Abinader, senador por Santiago y en múltiples ocasiones candidato a la presidencia por pues, su partido en ese momento, iba a ser que su papá, donde quiera que esté, cualquier lugar, ¿verdad?, donde Dios lo tenga, iba a ser que se sintiera orgulloso del de gobierno que él tenía previsto llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Y yo quiero, pues... Compartir este videito que salió en las redes hace unos días y quiero compartir con una manera de recordarle a Luis Abinader, se lo estaremos recordando. ¿verdad? Ojalá que él pueda hacer que realmente su padre se sienta orgulloso del, del, del, del trabajo, de la labor como presidente que él pueda llevar a cabo. Así que yo quiero oír lo que en algún momento dijo José Rafael Abinader, padre del hoy presidente eh, Luis Abinader Corona. Así que adelante, Mr. León, por favor. En, en mi vida de ciudadano y de político, yo he visto tanto pueblo decidido a reclamar los derechos, Ay, no, su no. derecho y de castigar a los delincuentes que han robado, a que restituyan el dinero que el pueblo lo necesita para educar, para la salud, para alimentos, para vivienda, para los desempleados. Ciudad, que vayan a la cárcel, que se ha arrestado todo lo que han robado el dinero del pueblo dominicano. Esta manifestación es única en la historia, la cantidad de pueblo, de gente humilde, de gente de todas clase que hay aquí. Nunca la había visto yo en la historia política dominicana, que vive el pueblo, que vive el dominicano, y que reclamemos nuestro derecho a la cárcel y en los robos que vayan al tesoro dominicano. Bueno, ahí estuvimos escuchando ser unas declaraciones que diera José Rafael Abinader, en su momento padre del hoy, presidente electo Luis Abinader, donde hacía mucho hincapié de que había que Castigar a los corruptos de, de, de, de los gobiernos, ¿verdad? En su momento, y en la oportunidad que tiene precisamente su hijo hoy, Luis Abinader Corona, de hacer eh, que eso que realmente haya eh, consecuencia para los corruptos del gobierno actual manera que yo quiero que poner ese directo contra mi abinader hace unos días que dijo iba a hacer que su papá, o sea, dos o tres días después eh, ya de haber eh, sido declarado ganador, dijo, voy a hacer que mi papá, que está en el cielo, se sienta orgulloso del trabajo como presidente que voy a hacer. Y eso es una muestra, o más bien un recordatorio para esa promesa que él hizo hace unos días después de ser declarado ganador eh, como presidente de la República Dominicana. Bueno, Sergio Antonio, más que eh, el video es evidente, es parte de, de una persona que, aunque no esté de lo más cercano eh, que tiene a Luis Abinader, que es su padre, eh, también es un reflejo de lo que ha dicho todo el que votó eh, y que lo llevó al poder a Luis Abinader. O sea, si tú haces una encuesta, haces una pregunta a 15 o 20 personas sobre qué hacer con los... Que, con los eh, ministros o, o, o los corruptos de los gobiernos pasados que qué haría, qué es lo que espera que Oliva Benader haga y todos te van a decir, todos, sin excepción ninguna, que todo aquel que se llevó para su casa los cuartos del, del pueblo debe devolverlo y caer preso, no di que caer preso y porque así es por el mejor ser ladrón que estudiar, porque estudiar te coge cinco años, estudiando, preso estudiando entonces aquí ningún preso millonario pasa de cinco años, ningún preso millonario en etapa este, de País Víctor, pasa de cinco años. Entonces a esas personas y eso es lo que el, el sentir de cada uno de los dominicanos es que no solamente se lleve a la justicia, sino que sea desprendido de todo ese poder económico que ostenta y que se ganó y que ocurrió y que tiene después de pasar por las arcas del, del Estado, simple y llanamente, porque aquí hay personas que sin ningún tipo de abolengo, que sin ningún, ningún tipo de herencia, sin ningún tipo de, de fábrica que descubrió algo. Es más, aquí no hay un creador, como el creador de, de, de, de, de, esto, de, de, de Facebook, que es un multimillonario por una idea. No, no, aquí no hay ninguno de esos, ni hay un eh, beso. Aquí no, no, no. Aquí hay multimillonarios sin ningún tipo de raíz y sin ningún tipo de trabajo solamente han sido funcionarios del Estado, Víctor búscalo bueno, vamos, vamos a esperar a que realmente que él pueda, más de la él mitad de los funcionarios más de la mitad de funcionarios son millonarios sin ningún tipo de fábrica vamos a ver a que realmente pueda cumplir esa promesa que hizo fíjate que uno de los de los puestos que ha dado más trabajo y más controversia ha creado y es la elección del procurador general de la República, que ha creado grandes expectativas porque hay muchos propuestos y todavía no se vislumbra que haya ha habido una decisión eh, tomada precisamente porque el país, el país espera que, él pueda, que exista régimen de consecuencias para los corruptos de los gobiernos, anterior específicamente al gobierno actual. O sea, los actos de corrupción que han habido pues puedan tener el régimen de consecuencia, y eso se va a poder lograr con una justicia mínimamente independiente, y ha sido lo que le ha dado un poquito de trabajo, eh, por lo menos no sé si la decisión la tiene tomada, pero ha creado grandes expectativas con respecto a quién, sea, sobre quién recaerá la responsabilidad de ser el procurador Sí, te el... digo, la... cualquier sea que sea el procurador aunque, mira tiene que empezar un proceso aunque sea un solo, es más que coja un solo expediente de Nuria o de que con no los de Nuria o de, o de Alicia. No me gusta algo, si fue que él dijo que en su gobierno no iba a haber retaliación. Es que, que se oye, permitió. retaliación es cuando tú eres inocente. Sí. Oye, retaliación es cuando tú eres político y por tus ideas te persiguen. Pero no es por tus ideas que te estamos persiguiendo, maldita sea. Aquí no hay ideas políticas. Aquí te estamos persiguiendo porque tú tienes 200 millones de pesos guardado en el bolsillo chiquito que es, la, es, el, es la, la, única, la cuenta más pequeña que tú tienes y tú eras re recientemente un ticero dando tiza en un profesor de escuela por favor pero es un dinero que no puedas justificar o si tú lo justificas perfecto pues eso es lo que se quiere es que fin. lo indefiende tú lo puedas justificar pero vamos a esperar esas es la, eran es la, las expectativas que se han creado y, y decíamos ayer nosotros que se han creado grandes expectativas. Y ojalá que se puedan mínimamente eh, cumplirse, se puedan llenar por lo menos en el mínimo porcentaje, porque es una situación difícil cuando se crean grandes expectativas y tú eh, puedes hacer muy poco. O sea que vamos a ver qué va a pasar a partir del 16 de agosto en el gobierno que se instalará y que será presidido por Luis, Abinader, Luis Rodolfo Abinader y le diré al pueblo para que no se no, no tampoco se decepcione tan grande este es un sistema y no ha cambiado lo que ha cambiado de de, de presidente pero el sistema es el mismo es el, el serio, mismo, que es que el yo, mismo que yo comparo y voy a hacer sí, no bueno. gobierno porque por ejemplo Abinader va a tomar el poder, el PRM, por el PRM y el mismo Luis Abinader sabe el país que va a encontrar. Claro. Entonces, crear expectativas que mañana pudieran ser falsas expectativas, eso es una situación difícil. Mira, el, el, fíjate, fíjate que cuando hablo del Procurador de la República, lo que, ha dicho, lo que han dicho diversos sectores de la República Dominicana, si en enero no hay un preso, vamos para la calle. Entonces, eso ha creado cierta presión para elegir, para que ya se tenga defini definido quién será el próximo procurador de la República. Eso, sin lugar a dudas, que ha creado cierta presión en el presidente electo para definirse a quién, sobre quién recaerá eh, la responsabilidad de ser el, procurador, el nuevo procurador de la República Dominicana. Es una presión porque estamos hablando de sectores que hace unos meses se lanzaron a las calles y que no para darles un secreto, que también influyeron en la decisión que hoy tomó el país y es de, eh, como decían, es para afuera que van. O sea, definitivamente, para darles un secreto, que esa actitud y esas protestas que llevó, llevamos a cabo diversos sectores de la sociedad dominicana y sobre todo la sociedad civil, influyó para que hoy, a partir del próximo 16 de agosto, tengamos instalado un nuevo gobierno que será presidido por Luis Abinader el Partido Revolucionario Moderno, así que mucho cuidado con eso. Y yo con el presidente nuevo está bueno. obligado a que de alguna manera se tomen decisiones que puedan, eh, eh, claro, como consecuencia, haya régimen de consecuencias. Por primera vez en la república. Dominicana bueno. Hemos llegado al, al final. Antes no de ir al menos, final, señores, le dejo la noticia que nuestro país aún no está en la lista de la de los países que están en la más reciente posible vacuna del COVID, que es la de Oswald. Te voy a decir por qué, Celi. Tú dirías, dime por qué. ¿Por qué que es no han soltado en banda, Celi. ¿Ya? Ah, ok. no soltaron en, en banda. Cambio porque, fuera. Eh, así mismo eh, estamos eh, sueltos. Es por eso que, no sé. que ni la... siquiera estamos ahí en eso. Eh, no, momento. no estamos ni en la lista. Bueno.